Wow, o sea vaya enfermo ese, ¿eh? XLEcuti, distancia de bicha en épicas sombras de cantidad, las sin media texturas altas efectos bajos post procesado bajo. Co como estábamos ¿no? básicamente LXLQ. en plan. ¡Cárate! Esos son los competitivos. Esos son los competitivos, pues ahora mismo los veo. O sea, dame un segundo. Que es que tengo aquí un pendejo viejo. Let's go Let's fucking go Hola ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa a este hippie que le pasaba, bro? O sea, me lo, me, alguien me lo puede explicar alguien me puede explicar qué le pasaba, tío, a este hombre Perre baja oficial. Estoy bien, bro. Me alegro, mi hermanito Rui Gamer. Nosotros también estamos cool aquí en el modo arena, la ¿no? verdad? Que está guay. Está guay como lo han puesto ahora. Pitch barra baja en 47. Papá, aquí hay uno modo ninja, activado. Boom barra baja Wolf Z Bien, papá, aquí descansando un poquito. Que bien, me alegro. Estaba ahí con eso. Día... Claro, ¿por qué no? Rebaja, 47. ¿Por qué no? Eh, lanza granadas. Sí, claro, el lanzagranada también está ratísimo. Wow, o sea, wait, wait a moment. No, yo no he jugado todavía con el lanzagranada, mi hermano. La verdad es que no he jugado todavía. No, no, no es que no haya jugado, sino que ayer jugué 5 horas así y no me tocó ese arma. Hostia, se me ha quedado bugueado, loco, la punta. ¿Ah? Vale, en verdad nos estamos haciendo aquí el fuerte de Blaze Cool, bro. Créete conmigo. Luego cuando me ponga a jugar te agrego. Me y vendrán las ballenas las ballenas, eso es muy raro, tío Eso también lo he, lo he visto, o sea, lo he visto no Sino que lo he estado tasteando era 47. Vamos papá tope. A tope, a tope, gente, a tope LX, se le y los, coches. los coches son una rayada, ellos ja, ja. Son una raya, eh Bajo oficial Cuando hagas jugadas bro sí. Tienes muchas Pitch Twitch barra baja Eder 47 No tengo el low de que ir al rato. Me leo Atento. Que no tengo match tío Tienes i Che, dije. LXLQ. LXLQ. ¡Uh! Gracias, gente Gracias, full ¡Vamos, hillo. El arma uh. Y nada, eso, gente Que la, la fama y el dinero Tampoco es que me importe LXLQ. mucho Pero bueno Directamente te condiciona No estaría guay Pero bueno a ver, No puedo decirlo, gente No puedo, no puedo eso no puedo decirlo, la verdad Eso no puedo decirlo, eso está en Twitch y en todo lo que supon supone Claro, no se puede, claro, no El se puede, no se puede. Hay contrato. Claro, es eso, en YouTube me da igual, porque YouTube mira, pero hay contrato de, de privacidad y bueno Esto está todo grabado y no podría, no podría, la verdad Espero que lo entendáis y bueno, la verdad es que es dinero, no voy a decir que no es dinero, pero sí es dinero Porque son muchas horas las que me pego aquí y llevo dos meses a piñón fijo O sea, yo en dos meses no he parado ningún día a hacer directos, pero ninguno, eh, ninguno ¿Se viene por mí, bro? Cabrón, tío, tío, Sí, claro, soy tu hija afiliado Soy tu, afi o sea, tu hija afiliado, que eso significa que gano dinero Nah, pero vamos, que... No sé, es algo... Que el dinero a mí tampoco es que... que sé, está bien, pero... ¿No te notificó? Que pasó? ¿Qué pasó? super el otaku culillado? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estamos? Y bueno gente, yo en verdad no busco ni fama ni dinero, pero bueno, si viene pues guay, no porque así incondiciono a que también mi familia pues, pueda vivir de una manera mejor, o sea, siempre hemos sido una familia pues, humilde y siempre lo seguiremos siendo. Pero también bueno, así podré mejorar y tener un setup más profesional y seguir motivado por hacer esto. Pero obviamente prefiero mucho más una <risa> prefiero mucho más una buena comunidad de la que yo pueda disfrutar, tío. Sinceramente. Vale, arramplando gente con todo lo que pille, ¿vale? Por el camino. Esto es así. La gente normal, eh, Directamente va a querer ir andando. Dios, Dios, Dios, Dios. Pero el dinero te lo da todo mucha gente. Dice que no, pero te da para comer. Te da un techo para pagar. Ya lo sé, pero bueno. No sé, no obstante. Esa es la cal La gana es papa. Vamos a ver, vamos a ver, gente No tengo ninguna puta curación, pero bueno Me vale, una bala ahí muy rara LXLQ. Esto es efecto, pero para ellos existe. ¿El otacoplia o dónde? Si no F en el chat, por si muero. Uf, no vaya gente, ¿no? Vale, salto de fe... ¡Wow! ¡Más! Mira, vaya tela, hermano, segunda victoria en el competitivo de Fortnite. Wow, amazing, bro. Wow. La mala suerte que no, o sea, la mala suerte que tuvimos ayer, tío. Gracias, gente. No tenía materiales, no tenía materiales. Lo agradezco, es que yo, es que soy, soy totalmente. <risas> es que soy de competitivo, tío ah, Muchas gracias, madre mía Qué grande Uf, Chavales, es que estoy O sea, madre mía Estoy un falla, gente, estoy un falla Es que solo juego en competitivo, tío Solo juego en co competitivo, tío